Bueno, el tema es ver qué cosas son importantes como prevención en esta pandemia del COVID-19 y pues ya se ha hablado mucho acerca del distanciamiento, el cubrebocas, eh, lavarse las manos constantemente y el tener mucho cuidado con con la gente que, que llega a nuestro domicilio o cuando salimos de él o cuando regresamos. Pero a manera personal y de acuerdo a una reciente publicación que hice, yo me atrevería a recomendar que la gente utilice una solución salina, ionizada, eh, neutra, en, las, en forma de spray, en las narinas, porque de esa manera no solamente se lubrica, sino que además, además esta solución salina es viricida y también bactericida. Y el estudio precisamente del que les hablo es porque eh, estudiamos a unos escolares asmáticos que tenían mal control por cuadros infecciosos frecuentes y, y hacían cuadros febriles y no mejoraban sus valores de función respiratoria medida con el flujo espiratorio entonces les pusimos esta solución de cuatro a seis veces al día y oh maravilloso inmediatamente dejaron de tener infecciones y por sus acciones que se han comprobado que son viracidas es muy posible que puedan actuar en este virus de manera preventiva, sobre todo para todas aquellas personas que tienen rinitis, ya que la rinitis es el padecimiento más frecuente a nivel mundial. Muchísima gente lo padece, incluso de manera crónica y ni siquiera le presta atención y esa puede ser una de las causas de contagio. Muchas gracias y hasta pronto.